Vamos a conversar con Lalo Creus, que es concejal y referente social de La Matanza, de Juntos por el Cambio, una zona bastante insegura, una zona con mucha pobreza, si no es la de más pobreza del, del conurbano, del Gran Buenos Aires. Este, vamos a ver cuáles son las soluciones que se pueden plantear para esa zona. ¿no? Eh, Lalo Creus, concejal y referente social de La Matanza, de Juntos por el Cambio, Néstor Zula. buen día. ¿Qué tal? Buen día, Néstor. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno. ¿Cómo está la matanza? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cuál es el futuro? ¿Cuál es la solución? La matanza está en un punto de sensaciones encontradas. Muchos años de abandono, de dolor, de maltrato, de abuso. Y al mismo tiempo un momento de bisagra, una ventana de oportunidad de que eso pueda cambiar y evolucionar. Este intensamente en el sentido contrario. Hay una un hartazgo de parte de la gente, una una situación muy activa de, de, de la gente en relación a sus derechos, a sus... Este, bueno, básicamente a eso, a la, a la búsqueda de libertad. ¿no? Hay una un condicionamiento al desarrollo de la vida que tiene muchas caras, pero que sobre todo tiene un, un, una responsabilidad que tiene que ver con la política. La gente identificó en la gestión municipal y en el intendente Espinosa, que ya lleva casi 20 años, la responsabilidad de, lo, de las emergencias que tenemos, que son muchas y muy dramáticas. La imagen del intendente hoy está por el piso, tiene una aceptación de un 15, un 20%, es el es, este, intendente con peor imagen de la provincia de Buenos Aires. Y eso ya ha tenido un registro electoral muy notable en la elección anterior, donde el Frente de Todos, acá donde ellos reinaron, terminaron sacando 330 mil votos, después del plan platita, con un aparato enorme, incluso con el fraude por medio, llegaron a sacar 330 mil votos sobre 1.150.000 votantes. Ese es el dato sí. que con que que fortalece lo que te estoy contando, que tiene que ver con lo anímico y lo emocional de gente que se cansó y que se quiere liberar, pero que todavía está buscando por dónde. Sí, ahora, este hay mucha asistencia social, digamos, eh, la zona depende mucho de la ayuda del Estado, la pobreza allí, los pobres son los que menos tienen, dependen mucho de la ayuda del sí. Estado, ¿no es cierto? Eh, pese a que es una zona industrial la Matanza. Exacto, La Matanza es un, un municipio que tiene su origen, su historia, forjado en el desarrollo industrial. Supo ser un municipio que tuvo más de 500 empresas arriba de los 500 trabajadores, de las cuales hoy quedan cuatro. Y, ¿Por qué? qué? ¿Pero quién fue el principal bueno, porque, responsable de la desindustrialización? No, a lo largo de, esa, de esos años se operaron cambios globales situaciones de todo tipo te estoy hablando de décadas no sí. entonces los noventa 90... no creo que Espinosa Espinosa establezca las políticas industriales digamos debe haber no, sido no, mitad no, el no. proceso mitad el minimismo, decir... mitad todos los que fueron eh, exactamente, exactamente exactamente la diferencia es que en esos mismos contextos de cambio de crisis globales mundiales en esas mismas realidades nacionales, con distintos presidentes y situaciones económicas, otros municipios del conurbano encontraron un nuevo norte, buscaron un, un master plan de a dónde ir con, con el territorio y con la gente, y acá al contrario, eso sirvió de base para construir sobre la pobreza, la desocupación y las necesidades, construir un caos organizado que es sostiene una estructura de poder corrupta, nefasta, que cuanto peor, mejor. Es decir, sí. hay intendentes que recibieron el mismo coletazo del de menemismo, si los querés, y esos intendentes encontraron una oportunidad a reformular su industria o a desarrollar servicios o incluso ofertas turísticas. Bueno, la matanza tiene muchísimo potencial, tiene una inserción regional privilegiada, tiene una reserva de suelo privilegiada, tiene conectividad y sobre todo tiene a dos millones de personas que te imaginas que si han sido capaces de sobrevivir a estos bombardeos de, de, de sí. maltrato, tiene una energía que puesta en un proyecto de desarrollo podría ser un municipio potente. ¿Quién va a ser el candidato a intendente de la Matanza de Juntos por el Cambio? Bueno, hoy tenemos, por suerte, varios candidatos. Yo soy uno de ellos. Sí. Está también en, en la conversación doti Flores, que es un referente de Liguita Carrió. Sí. Está eh, Alejandro Finochiaro que es el exministro ministro de, de Educación de la Nación. y Cada uno a qué diputado. línea responde. Cada uno está, Alejandro eh... Finocchiaro es un referente del PRO. Hay sí. otros referentes del es, pro que eh, también. Responde a Patricia eh, eh, está detrás de Patricia Bullrich. No, ¿Quién ver, no. ¿Quién está no, no. con Grindetti, quién está con Bullrich, quién está con, con Larreta? ¿Qué es, eh? ¿Cómo, ¿Cómo son los alineamientos internos de Juntos por el Cambio en la Matanza? No te sé decir con quién está eh, Finocchiaro, pero te puedo mm. decir que que hay varios candidatos o gente... ¿viste? Igual que se ve en La Nación y en la provincia, hay gente sí. este, postulándose. Eh, sí. Y con respecto a los alineamientos, hay de los más diversos. En mi caso particular, uh -huh. yo no he tomado una definición internista o, o, o alinearme con algún referente en particular, sí. porque yo veo que la matanza, y te daba un dato recién, o sea, hay siete cada diez vecinos de Matanzas que dejaron de votar al frente de todos, creo que eso es una oportunidad enorme que si la vemos realmente, deberíamos responder con una propuesta unificada y no perder ni tiempo ni energía en internas locales que solamente acomodan este, las indecisiones nuestras y a la gente sí. le dan una señal particularmente a la gente de la Matanza, que tiene un comportamiento provinciano, o sea, la Matanza tiene lógicas de provincia, sí. le da una señal equívoca de que nosotros, otra vez, la oposición está dilapidando la oportunidad o que no tiene la decisión de ir contra las mafias y la firmeza que hace falta, sí. que ir contra las mafias. las mafias significa hacer un scrum, ¿viste? Significa unámonos todos, un liderazgo fuerte, respaldado adentro y afuera, y que la gente vea un líder fuerte que se va a enfrentar a otro líder fuerte negativo. Si no damos esas señales, es muy difícil construir expectativas o esperanzas en un municipio que dejó de votarlos a ellos, Ajá. pero que nunca llegó a tener esperanza ni expectativa en otra cosa, porque acá no gobernó nunca nadie, que no sean ellos. Bien. Bueno, Lalo Creus, concejal, referente social y candidato a e intendente de, del partido de La Matanza, juntos por el cambio. Muchísimas gracias, Evo, en fin de semana. Gracias a vos, igualmente. Muchas gracias, hasta luego.